Bien, bien, bien, bien, aquí estamos, aquí estamos nuevamente. Eh, en esta oportunidad yo quiero hablarles a ustedes con lo que tiene que ver con las preguntas para una visa B1-B2. Vamos a ver, vamos a, a, a capturar nuestra pantallita, la que tiene que ver con toda la información de la cual yo les quiero hablar a ustedes en este día. Bien, entonces miren debo ubicar esto para que me puedan observar en esta parte miren, aquí ustedes tienen déjenme ampliar esto un poquitito ajustarlo a la pantalla se sí, verán andar un poquito abajo ok bien, vamos a, a ver cómo, cómo me permite trabajar con ustedes déjenme ajustar, no se me desesperen que la información es sumamente importante ok vamos a darle hasta acá, bien, entonces miren, eh, cuando nosotros vamos a buscar un visado, específicamente el visado B1-B2, hay algunas, hay una serie de preguntas que se, nos, que se nos hacen, el oficial consular nos hace, y que nosotros tenemos que tener la respuesta a la hora de que no hagan estas preguntas, entonces estas preguntas están estas que están acá, que ustedes ven en pantalla, una de las primeras preguntas es ¿cuál es su nombre completo y su edad? en el caso de que sea mujer y es casada lo correcto es que incluya el nombre de casada, si no lo incluye no hay ningún tipo de inconveniente usted dice su nombre completo nombre y apellido completo como le como está diciendo y edad es que incluye el de casada en el caso de que en su cédula o documento de identificación así lo contenga y si también en el pasaporte que es con lo que ellos trabajan, lo tiene pues lo correcto es que usted ponga su nombre de casada. ¿Cuál es el motivo de viaje Esta es una de las preguntas más importantes. ¿A qué usted va a Estados Unidos? ¿Y por qué quiere usted viajar o quiere viajar en el caso de que sean dos personas? Bueno, una visa de paseo tiene dos naturalezas, para hacer negocio o para hacer turismo, o visitar, turismo y visitar viene siendo la misma cosa. Para que no haya ningún tipo de confusión, así oh. se lo digo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en este sentido? En este sentido, eh, bueno, yo voy a conocer Estados Unidos eh, y hacer algunas compras que, que quiero tener, algunas cosas. Bien, eso es, hacer negocio y también están las dos incluidas, B1, B2. Entonces, eh, visitar y conocer compra, bueno ahí está la respuesta entonces ¿es usted casado? si sí, casado, sí si sí, no, no el hecho de ser soltero no es que le vayan a negar la visa hay gente que son solteros y para que le den la visa hacen baño, hacen un libro libre lo que sea eh, cualquier cosa hacen, pero usted puede ser soltero y usted le da su visa no hay ningún tipo de inconveniente, si usted tiene los arraigos o arraigos fuertes que puedan eh, superar que, aunque usted no tenga una pareja o hijos, como quiera se la dan. O sea, se lo digo porque a mí me han me a otro lado visa muchachos que tienen 24, que tienen 23, que tienen 26. Mis hijos a uno se la dieron cuando tenía, bueno, uno tenía 18, el otro 19, después el otro tenía 22, algo así. El caso es que ya eran adultos y tuvieron que entrar solos a su entrevista, porque se puede entrar a una entrevista con los niños cuando son menores de 18 años, desde que pasó los 18 ya tiene que entrar solo, no puede ir acompañado, pero lo importante es que usted vaya y se quede afuera, en la embajada a la hora de la entrevista, se lo digo porque así... Eh, suelen preguntarle a tus padres dónde están, ellos ven la dependencia que existe los, las, los requisitos para un soltero no son los mismos que para una persona ya avanzada de edad porque a veces con el segundo de 22, 18, 19 no ha creado lo suficientemente no tiene suficientemente tiempo para hacer recursos por el hecho de que la vida laboral empieza a los 18 años entonces de 19 le ponen un carro le ponen una casa de donde tú sacas eso es una visa negada porque dónde a van a dónde tú vas a conseguir estas cosas tú tienes que ir con los arraigos o con lo que tienen tus padres no dejar de estudiar mantenerse estudiando estar activo en cuanto a los estudios cuando son, son jóvenes, muy jóvenes, ¿es usted casado? Si sí, soy casado, eh, eh, puede especificar, es una conversación normal, soy casado con fulano de tal, tenemos tanto tiempo casado. ¿Cuántas personas viven con usted en su casa? En mi casa vimos dos, vimos tres. Eh, especificar cuántas personas viven, aunque no sean sus hijos inmediatos, puede haber otras personas. Ojo oh, importante con esta pregunta Aquí ellos lo que están buscando es ver Si lo que usted gana es suficiente Para sostener a la casa Si van dos si lo que los dos ganan Sostienen las personas Que viven dentro de la casa Entonces, eh, ese dato es importante ¿Tienen hijos? sí tenemos hijos Tenemos dos eh, Tenemos en común Uno y otro Fuera del matrimonio Esa pregunta pueden hacérsela más adelante, pero si usted la contesta ahí está, resuelto el problema el sí, que no, eso son ya usted puede decir que sí o que no pregunta cerrada, no, usted puede abundar esto es una conversación que usted va a tener con el oficial consular entonces, tienen hijos la que ya habíamos dicho ¿qué edades tienen sus hijos? deben aprenderse cuáles son las edades, especialmente este llamado a los hombres que regularmente no no somos buenos con las edades de los hijos ¿Cuáles son las fechas de ellos? ¿Tienen otros hijos fuera del matrimonio? La pregunta que ahorita yo les decía, que si ustedes la respondieron en la otra, pues ya aquí no se la van a volver a hacer. ¿Con quiénes viven? Bueno, viven con nosotros, viven con su padre, viven con mi mamá, viven con quien sea. El asunto es que sí tienen. Y si viven con usted, es mucho mejor porque es un arraigo familiar. Que es un arraigo familiar. Si usted me da la visa, yo tengo mis hijos y yo no me voy a quedar en Estados Unidos y voy a dejar a mis hijos sueltos porque yo los amo. Eso es un punto importante. ¿A qué usted se dedica? Soy empleado público, trabajo, eh, soy mecánico, soy enfermera, soy médico, soy maestro, eh, trabajo en tal institución, tengo tantos años trabajando, no importa eso no va a ser tan largo, yo estoy durando más de lo que duran las entrevistas regularmente, pero usted especifica, yo me dedico a esto, trabajo en tal sitio tengo tanto tiempo, si es una actividad, puede ser más de una actividad, yo soy empleado privado y también eh, vendo ropas y cosas así para complementar los ingresos. Entonces otra pregunta es, en el caso de que tenga un negocio, que es otra parte de aquí, a que se dedica yo soy empresario, yo me dedico a actividades comerciales. Si usted se dedica a actividades comerciales, usted tiene que presentar, no presentar, tener a mano evidencia, por si se la piden. ¿Qué es una, se la piden? ¿Qué es una evidencia? Un registro en la Dirección General de Impuestos Internos, eh, se registra como persona física o jurídica, física es eh, con el número de cédula y jurídica es cuando usted hace una constitución de una empresa y la constituye en la Cámara de Comercio. Si es una ONG y usted es el presidente, pues usted también la presenta, yo soy eh, pastor, yo soy lo que sea. El asunto es que usted tiene que tener las evidencias. Eh, la DGI le entrega una certificación de que usted está al día con los impuestos. Y esa certificación le va a avalar a usted si ellos le piden evidencia de estas cosas. Regularmente ellos la tienen, pero uno tiene que llevarla. Más adelante le van a decir las cosas que usted tiene que llevar a una entrevista para un visado de un nuevo Entonces, eh... Nos quedamos en la parte de los empleados En el caso de que sea empresario Yo tengo dos, tengo tres Tiene que contemplar que si usted habla de empleados fijos Usted tiene que tener la tesorería Tesorería es que tienen el seguro Tienen AFP que le descuentan Le descuentan InfoTel Le descuentan eh, la E A usted como patrón Entonces estas cosas tienen que tener algo incorrecto. Si no son empleados así fijos usted le dice bueno yo por bien Y yo les pago, yo le pago por lo que hagan ahí usted no tiene compromiso con tenerlo, tenerlo inscrito en una tesorería, pero sí existe una plantilla eh, no sé si actualmente existe en donde queda registrado y quedan cubiertos los trabajadores pero esa parte usted tiene que saberla manejar ¿cuánto usted le paga? Bueno, yo le pago 10, le, le pago 15, le pago tanta a cada uno dependiendo de lo que me hagan yo entonces le pago a ellos esto es franqueza lleve la verdad, siempre la verdad, nunca la mentira ¿Cuánto gana usted limpio? La parte de ganar dinero limpio es sacarle lo que usted invierte. Si usted se ganó 50 mil pesos bruto, a eso usted le saca la inversión, le saca 30, le saca 40. Si le saca 30, 50, le quedan 20 limpios. Si le saca 40, 50, le quedan 10 limpios. Si son brutos, son los 50. Los 50 sin descontar la inversión que usted ha hecho. Es importante esto. Entonces, ¿con quién se quedará el negocio? Bueno, puede ser con un familiar, un amigo, un tío, un sobrino, lo que sea. Usted le especifica cuál es la persona. ¿Paga usted el impuesto por el negocio? Si usted está inscrito en la DGI, Dirección General de Impuestos Internos, usted paga impuestos. Usted no tiene que pagar pagarlo mensual, usted paga impuestos. ¿Cómo usted paga impuestos? Al año, el cierre del año fiscal, todas las personas que estén inscritas en la tesorería tienen que hacer lo que se llama una declaración jurada declaración jurada de lo que entró, de lo que salió y de lo que usted tiene que pagar en caso de pasar de más de 400 mil pesos y algo hay una cifra más o menos pegadita que en los últimos días ha variado si usted gana por encima de esa cantidad que son 36 mil y pico de pesos al mes eh, ya usted paga impuesto a partir de ahí en adelante entonces cuando usted hace su declaración jurada que llena y envía Ahí usted está pagando los impuestos. Hay algunos que están exentos, que no pagan, pero sí, realmente usted paga impuestos. Aún así, no tenga que pagarlo porque está exento. Bien, es esa parte. Entonces, eh, ¿qué más? Eh, acá estamos. Entonces, ¿tiene usted carta bancaria? Si tiene carta bancaria, ¿qué es lo correcto? Que usted lleva una carta bancaria. Usted demuestra con esto que usted tiene arraigos económicos tiene dinero para hacer turismo. Te lo no puedo ¿no? yo no tengo dinero. Claro, hay cosas que son que uno no la entiende, pero qué pasa. el Cliente me dijo a mí no manden, no que yo no estoy trabajando y, no yo no tengo dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, me lo van a pagar en Estados Unidos. Esa persona no tiene trabajo, eh, no, no, no, no tiene recursos, no tiene propiedad. Sin embargo, le otorgaron la visa por la sinceridad con la que fue fue allá me dijo a mí no no yo quiero ir pero que usted no califique yo quiero digo que yo voy a preparar lo mejor que se pueda pero ellos son los que dan la última respuesta efectivamente le dieron su visado claro estoy hablando de una persona ya mayor de edad y que ellos saben que en cuanto a la sinceridad que ella no se iba a quedar en Estados Unidos está agradecidísima entonces eh, nos quedamos en la cuenta corriente cuenta bancaria si es una persona que tiene que tener más de 150 mil pesos para poder hacer turismo, porque tiene que pagar el vuelo, tiene que costearse allá. Si va a durar dos semanas, tiene que ir a suficiente. Y si son dos, de 200 a 300 mil pesos. Esos son apuntes que usted tiene que ir haciendo. De cuentas corrientes o de ahorro. Estas cuentas corrientes o de ahorro. La de ahorro son las que usted va depositando mensualmente. La corriente es la de cheque. Esa que usted hace un cheque lo emite, eso, esa es la diferencia para que ustedes sepan lo que van a responder. Ah no, que no quede ahorro y es corriente, entonces crea un problema. Ahorro te va ahorrando corriente, la el cheque. Ese es un punto importante. Otra cosa es, el movimiento de la cuenta de que es una cuenta con antigüedad que tenga un tiempo y que usted deposite, porque se ve bruscamente que usted hizo un depósito para tales fines. ¿En qué lugar a recibir ¿En Estados Unidos? ¿En qué relación tiene esa persona con usted? ¿Un hermano? ¿Un primo? ¿Un sobrino? ¿Un tío? ¿Un compadre? Usted le va a decir qué persona. ¿A qué estado usted va? Tiene que saber a qué estado o en qué estado vive esa persona. Si vive en Massachusetts, si vive en Ohio, si vive en New Jersey, si vive en New York si vive en Pensilvania, usted tiene que saber con él, usted tiene que saber a qué estado es que usted va a estar yendo eh, qué más, cómo llegó la persona donde usted va a Estados Unidos, bueno, a eso lo llevó su mamá, se lo llevó su papá, se lo llevó su esposo usted tiene que saber y a qué se dedica, a qué está trabajando, es importante, claro está, un dato es este si usted no sabe, sea sincero, no, yo no, yo no, realmente yo no sé eh, somos amigos y todo, pero nunca le he preguntado. Pero lo correcto es que usted le pregunte, porque ellos quieren saber qué tanto usted conoce a esa persona y qué tiempo tiene usted conociéndola. Eh, tiene familiares en Estados Unidos, esto es una pregunta que suele traer ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque muchos de los familiares se han quedado en Estados Unidos y ellos lo que entienden es que así como lo hizo esa persona, usted también podría hacerlo más adelante, quedarse. Y ellos otorgan una visa no es para que las personas se queden, sino para que vayan y vuelvan a su país. Puede incidir como no puede incidir. Regularmente, lo correcto es poner, usted va a lugar de una persona que esté normal. Si le preguntan por ese familiar y se quedó, tiene que decirlo. Mi fulano vino y se quedó, pasó por la frontera, eh, entró legal, se quedó, eh, ya es adulto, yo no tengo que ver con esta decisión. Eh, pero yo si sí necesito entrar a Estados Unidos, yo vuelo para atrás entonces eh, mi papá en Estados Unidos mi mamá, lo que sea, usted lo especifica tiene usted vehículo, tiene que saber el vehículo, la marca, el año, el color por si se lo pregunta, verifique su matrícula eh, no tiene que saber necesariamente el número pero si se lo sabe, mucho mejor si tiene un número bueno, se lo mejor eh, es mucho mejor entonces, cuando usted adquiere ese vehículo la fecha no tiene que ser mes, día, y no, y ahora no, no. Yo tengo aproximadamente dos años, tres años, cuatro años. ¿Tiene necesidad de conducir? Eh, sí, ¿tiene seguro al día? Sí, si sí, lo tiene, si no lo tiene, pues no. Eh, ellos quieren ver qué tan apegado está usted a las leyes. En el caso de que usted no sepa conducir, porque si usted, que usted hace usted una licencia y no sabe conducir, o que usted hace con un vehículo y usted no está al día. Entonces, no, yo realmente no manejo el vehículo, alguien me lo maneja. Cualquier cosa de estas, trate de que sea, sea, sea franco en cuanto a todas estas cosas. Le preguntan si vive usted en casa propia y sea alquilada. Están buscando arraigo de propiedad en el vehículo y también acá. Que aquí podemos conseguir los arraigos de propiedad. Eh, no, yo no tengo casa propia, es alquilada. Ok. Le puedo preguntar cuando usted paga, tiene que comparar lo que usted gana. Con lo que usted gasta y si tiene la capacidad, hacer turismo. Lo que hacemos es que cuando una persona está débil económicamente, eh, ponemos que a alguien en Estados Unidos le va a pagar, un ciudadano que gane bien le va a pagar y fortalece la parte de lo que es eh, el arraigo de, económico. Entonces, ah, en cuanto está valorada la propiedad que es suya, en caso de que la tenga, tantos miles, tantos millones, lo que sea lo que valga. Eh, si es un solar bueno, yo no tengo eh, eh, casa propia, pero sí tengo un terreno que está a mi nombre, tengo eh, actos de ventas que son muy válidos, tienen que estar legalizados, certificados por la Procuraduría y eso es válido, no tiene ningún tipo de inconveniente y le pregunto el contestador, dice, ¿qué cambio de dinero usted piensa que tiene planificado? Hasta se estipula que una persona que va a hacer turismo en Estados Unidos, unos tres mil dólares le dan eh, si va acompañado lo duplica o le pone eh, eh, como diríamos, tres mil mil dólares eh, más o menos es eh, cuatro mil si son dos más o menos por ahí es, es que va las cosas el asunto es que usted tenga la capacidad de solvencia económica para hacer turismo porque si ellos determinan el que usted no tiene pues lamentablemente usted no va no le van a dar el visado Aquí hay otra pregunta y es, ¿por qué razón usted volvería a la República Dominicana y se lo toca eso? Bueno, yo tengo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo mis compromisos sociales, tengo muchas cosas que me atan a este país y no puedo quedarme en Estados Unidos. ¿Por qué tiempo usted quiere viajar, Recomendamos dos semanas, la primera vez después de jugar hasta 21 días. Siempre decimos, nunca pasen de 21 días. porque qué empresa le va a dar a usted? 30 días de vacaciones, 40 días de vacaciones, 2 meses de vacaciones. Bueno, puede ser que usted sea empresario y usted quiera tomar unas buenas vacaciones. Bueno, está bien, no hay problema grande para acá. Pero una empresa, si usted es empleado privado, usted no le va a dar 2 meses, no le va a dar 3 meses de vacaciones. No es así. Entonces, eso puede ser un motivo por el negado de la visa. Entonces, eh, usted había venido anteriormente a pedir visa, a buscar visa, sí, sí, sí, sí, sí, yo vine, pero me la negaron porque el oficial consular entendía que yo no tenía suficiente arraigo o recursos, como ahora, que estoy más posicionado. Si es no bueno, no, no había venido anteriormente, ¿y por qué no? Bueno, pues no, no tenía interés en viajar a Estados Unidos. Entonces, esto que está aquí abajo, yo había hecho este video, pero me ha dado un problema y... Tuve que repetirlo otra vez. Yo lo hice en, en directo, pero lo estoy grabando porque creo que es una información muy importante para las personas que van a buscar visa. Eh, los arraigos que se requieren para un visado de, de paseo o ¿no? de negocio, visa B1 o B2. Estos son, hay siete arraigos, pero no necesariamente. O sea, puede haber otras cosas que sean un motivo por el negado de la visa. Ah, me faltó ponerle una más que es educación, que es, es subjetivo, o sea, no es que usted necesita ser profesional para que le den un visado, no, si usted decide en lugar de estudiar de dedicarse al trabajo, pues usted es empresario, no le van a considerar eso, pero si ellos consideran bastante las personas profesionales, claro que sí, eso es así, debe tener arraigo de familia, tener esposo e hijos, son los arraigos, no necesariamente, si es soltero usted, si usted no se ha casado nunca, o si usted su madre no le permite, o si usted es estéril, lamentablemente no va a tener hijos, no tiene ese arraigo, entonces qué se hace con los demás, se van fortaleciendo, trabajo, sí yo trabajo, tengo un buen trabajo, trabajo en tal sitio, trabajo por cuenta propia, lo que arriba le habíamos explicado, educación, si sí, yo, yo... Yo soy profesional, yo soy técnico en tal área. Procure lo siguiente: lo que usted hace que tenga que estar afiliado a la profesión que usted tiene. Hay gente que son esto y hacen aquello. Si esas cosas se complementan, hay una fuerza para poder obtener un visado. Si yo soy administrador de una empresa, yo soy licenciado en administración de empresas. Si, si yo trabajo asuntos migratorios, yo soy licenciado en derecho. Si yo soy mecánico, yo soy profesional en mecánica. Si es de refrigeración, yo soy técnico en refrigeración. Si está en afiliada, usted da un par. Entonces, arraigos sociales. Voy a la iglesia, pertenezco a un club, pertenezco a un patronato, pertenezco a una asociación. Eh, todas estas cosas son actividades. Eh, una, un centro de madre, eh, junta de vecinos, son, todo eso son arraigos sociales. Arraigo económico es que tiene recursos suficientes para usted hacer turismo en Estados Unidos. En caso de que no sea así, usted busca que alguien en Estados Unidos le coste el viaje, usted lo pone, sea papá, sea mamá, sea un hermano, que alguien pueda ayudarle a usted a hacer el viaje. Si su recursos económicos no son suficientes. Tiene propiedad, eh, arraigo de propiedad, ya tengo una casa, tengo un solar, tengo un carro, solo los arraigo de propiedad. No antes de ser delictivo es no haber cometido ningún delito, ver que en la procuraduría usted no aparece con una ficha. Muchas personas a veces están porque se la pusieron, a mucha gente se la pone. Haga sus diligencias, verifique a ver que usted no tiene ningún problema en la justicia. Muchas personas han negado sus visas y ellos no saben, le pasó a un cliente que él fue a un lugar, eh, le negaron, no la visa, la renovación de la visa y vino de mí cuando son las indagaciones, había una situación de un tiempo atrás, la tabisa tenía pero como está más riguroso, más estricto en este tiempo, ellos escalvaron y encontraron que tenía esa situación el caso es que ya ese problema se levantó y él puede, bueno, puede seguir hacia adelante, está en proceso porque la pandemia le tumbó la cita estamos en proceso con esto eh, estatus migratorio de la persona ¿a dónde va Importante. No, yo veo Furano y dice que, bueno, él, él es ilegal, o sea, eso es un golpe que usted le está dando a ella. A eso que lo que esa persona dice, usted también va a hacer lo mismo. Eh, tiene que buscar a alguien que no le haya pasado esta situación. Espero que con estas instrucciones ustedes vayan suficientemente preparados para obtener su visa, ese o éxito, que Dios le bendiga, le prospere y que el recurso que ha invertido, bueno, pues tenga sus resultados. Ese es nuestro deseo. Por eso nosotros íbamos orientándoles eh, en, nuestros, en nuestro canal, tanto de lo que es YouTube, como de lo que es el mismo Instagram. Nosotros tenemos nuestros teléfonos. Aquí lo tengo, déjenme eh, subírselo. Eh, aquí está, está en, ahí está en, en blanco pero ahí está, ese es mi contacto, usted puede localizarme a través de este número y, y cualquier cosa estamos dispuestos a ayudarle, claro está, esta información es gratis solamente le pido que se suscriban, usted que lo está viendo y se está beneficiando no pierde nada en suscribirse, suscríbase al canal, recomiende nuestro canal, mi interés es crecer, cada vez que ustedes se suscriben y multiplican nuestros videos nosotros nos, nos sentimos más motivados a seguir subiendo videos tan importantes como estos. Así que muchas bendiciones a todos Bueno, y hasta otro video, el cual estaremos con ustedes.